La carrera que muchos mexicanos estábamos esperando por fin se concretó y no, no me refiero a la de Checo Pérez sino a la llegada de AMLO al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Durante varios días se especuló cuáles serían los verdaderos tiempos de traslado de la Ciudad de México a la nueva terminal aérea. El presidente determinó que él podría llegar en 40 minutos que hasta me tengo que ir a dormir una noche antes. <risa> usuarios en redes, basados en sus aplicaciones móviles, aseguraron que tenían otros datos. <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Entonces, ¿quién ganó? En esta cápsula te contamos. Para demostrar que el camino hacia nuevo Aeropuerto es un tramito pequeñito, el gobierno federal elaboró un mapa con varias rutas que tienen como destino Santa Lucía. De acuerdo con los cálculos de la 4T, llegar a la IFA desde Perisur, Santa Fe, Mundo E o Indios Verdes tomaría de 42 minutos a una hora con 40 minutos. Sin embargo, el escepticismo por estos datos no tardó en evidenciarse en redes, por lo que el piloto de esta historia, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó el reto de llegar desde Palacio a la nueva terminal aérea en 40 minutos. Además,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 y así poder cumplir en tiempo y forma con su mañanera, con la inauguración del aeródromo y de paso callar algunas bocas. Así, la promesa de AMLO y el mapa presentado por su gobierno calentaron las redes sociales. En lo que sigue analizamos más de 2.000 artículos digitales y cerca de 3.000 tweets y encontramos que del 11 al 18 de marzo las búsquedas sobre la terminal aérea aumentaron en un 300%. El creciente interés generó que muchos usuarios le entraran al reto del mandatario midiendo el tiempo de traslado aproximado entre el Zócalo Capitalino y el aeropuerto ubicado en el Estado de México y spoiler alert, encontraron que ninguna de las apps indicaba un tiempo aproximado de 40 minutos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De acuerdo con Google Maps el tiempo del Zócalo a Life a las 5 de la mañana, hora en la que nuestro piloto arrancaría su carrera, es mínimo de 50 minutos y máximo de una hora con 20 minutos Por ello, el pasado 17 de marzo Google Maps se convirtió en trending Topic durante 6 horas en Twitter, siendo el tema principal de conversación nacional. En lo que Sí, encontramos que la reacción más popular ante el caso fue la risa pues para muchos era bastante obvio que AMLO jamás podría llegar a la terminal en el lapso de tiempo prometido a menos claro que el presidente saliera de palacio al estilo de toretón en Rápidos y Furiosos con toda esta incertidumbre llegamos al esperado 21 de marzo unos le apostaban al piloto Andrés Manuel otros a San Google y quién resultó ganador Pasada las 5 de la mañana, el mandatario salió de Palacio Nacional, escoltado por tres camionetas negras, tomó la autopista México-Pachuca y luego de 47 kilómetros y 43 minutos de trayecto, llegó al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuánto hice desde el Palacio hasta la entrada? al aeropuerto en alrededor de 35 38 minutos. Como vimos, AMLO cumplió con la promesa de llegar en 40 minutos a la nueva terminal, pero no es seguro que todos los ciudadanos corramos con la misma suerte que él. Para empezar, no todos los días son feriados con tráfico ligero y no todos viajamos escoltados por camionetas que nos van abriendo el paso. Aparte tenemos el factor horario. A como te puede tocar viajar muy temprano, también te puede tocar viajar en la tarde o en la noche. Así, conociendo cómo funciona la ciudad, lo más seguro es que te topes con manifestaciones estaciones, accidentes, bloqueos, cierre de vialidades y todas esas cosas maravillosas que ofrece la capital. De hecho, los primeros pasajeros de la terminal reportaron a distintos medios de comunicación la complicada travesía que fue para ellos llegar a la base militar. Fue una odisea llegar a este aeropuerto. De las 8 de la mañana me trasladé aquí a la terminal llegando a las 12 del día, 4 horas. En primera yo creo que el problema es llegar al aeropuerto. No está señalizado, no hay rutas claras. Luego el módulo del... El módulo de la Profeco, nada no más dice, no, pues vean la aerolínea, que te resuelvan. Incluso las moléculas se perdió por la falta de señalamientos. Los miles de tweets que inundaron las redes sociales sobre los tiempos de traslado al aeropuerto y la carrera de López Obrador a Santa Lucía permitieron que se diera el fenómeno de la tecnopolítica. Si tú fuiste uno de los internautas que participó en la conversación sobre este tema, cuéntanos, ¿qué opinas del trayecto de la capital a la nueva terminal? Gracias por acompañarnos en esta cápsula semanal. Y si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.